Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos hoy con esta sorpresa, en esta nueva modalidad La verdad es que, bueno, esperemos que resulte todo muy bien y también con una sorpresa maravillosa, excepcional, algo que realmente me da una enorme satisfacción poder concretar, poder llevar a cabo, porque tenemos tenemos de invitados a dos personas muy muy especiales, en primer lugar y en primera instancia grandes amigos, que gracias a, a, a la internet, gracias a, a nuestro programa de YouTube que ustedes siempre siguen, comparten y le dan like, y si no es así, no importa, nosotros vamos a continuar con esta labor, ya saben, lo hacemos siempre de corazón todo. Eh, bueno, nos hemos conocido y hemos por supuesto coincidido en un montón de cosas y vienen a presentar un tema fantástico. En primer lugar ellos son, para presentarlos, a Juan Marcelo Encalada, ol eh, tenemos, es un reflexólogo, holoenergético, terapeuta holístico, y a su querida pareja y amiga Gabriela Milatic, psicóloga yonguiana, artista, investigadora de todo lo conocido, y como buena artista, por supuesto, investigadora, eh, digo, canalizadora. Ambos son investigadores y el tema que vamos a tratar, ni más ni menos, es el Cerro Uritorco y Ciudad Intraterrena de Erx. ¿No es así, amigos? Así es. sí. Así. Hola, ¿cómo les va a todos? Este, una alegría eh, compartir con vos, gracias por tu invitación, Diego, por abrirnos tu casa. Así que, y, y bueno, eh, en, esta, en esta apertura y en esta invitación vamos a compartir unos mates, ¿cierto? Es, exacto, exacto. De eso se trata este programa, ya se me estaba olvidando. Aparte exacto. con... Aparte con con esto tan especial para mí que es compartir mate con gente que sabe valorar y sabe disfrutar el mate, ¿no es así? Aquí estamos, ¿Sí? aquí estamos desde Argentina con el mate y el termo ¿El ah, eh, preparados para compartir con vos y bueno, eh, volvemos a repetirte nuestro agradecimiento y nuestro cariño y nuestro respeto hacia vos. Bueno, muchísimas gracias Gaby. Y bueno Gaby, Juan, la verdad es que son... Dos grandes conocedores, investigadores y especialistas de este tema del Cerro Uritorco. De hecho, hace poquito estuvieron aquí, ¿no es así? Cuéntanos, o cuéntenos un poquito de, de este viaje que hicieron y todo lo que usted, de todo lo que ustedes eh, saben, conocen y han experimentado eh, en este lugar tan mágico y tan maravilloso. Bueno, sí. Eh, bueno, gracias Diego por darnos esta oportunidad para charlar con vos y con toda la audiencia de, del canal de YouTube que tenés y que es muy amplia. Eh, bueno, podemos empezar diciendo, con respecto al Uritorco, que nosotros con Gaby hace más de 28 años que vamos a la zona. Eh, el Cerro Uritorco es un cerro que tiene 1979 metros de altura es el cerro, podríamos decir, más alto de las sierras chicas de la provincia de Córdoba, en Argentina, está ubicado en el centro de la Argentina. ¿Eh? Si uno ve el mapita de Argentina, que es a lo largo, en el centro está ubicado el Cerro Uritorco. Y bueno, eh, con respecto al, al cerro podemos decir muchísimas cosas, ¿no? porque es, es un lugar muy especial, es un lugar que ya era el eh, lugar de, podríamos decir, donde vivían antiguas eh, etnias eh, precolombinas, principalmente los comechingones y los Sanavirones, habitaron esa zona y han dejado obviamente su, su paso por ahí a través de eh, muchos elementos arqueológicos. Eh, pero bueno, eh, lo importante del Cerro Ritorco comienza a aparecer en el año 1986, eh, que salta la fama. Una, con un tema muy, muy especial que tiene que ver con que ahí, en, al norte de Capilla del Monte, al norte del Cerro Uritorco, Ajá. Eh, se asentó supuestamente una nave extraterrestre, dejando una huella circular, una quemazón sobre la ladera del Cerro Pajarillo, que está al norte del Cerro Uritorco, de aproximadamente más de 100 metros de diámetro. Déjame eh, decir, déjame decir... Eh, Juan, que bueno, recuerdo perfectamente eh, esos tiempos, esos momentos, a mí me llamó muchísimo la atención. Eh, estaba chico eh, en el 86, pero ya me empezaba a interesar todos estos temas. Yo creo que, como a todos, a, a todos nosotros que nos corresponde de una o de otra manera eh, encarnar para, para despertar esas realidades superiores. Y sí recuerdo a ese famoso periodista José de Ser, ¿no? eh, detrás de la pantalla de cámara nueva. Cámara 9 Canal 9 Canal 9 Canal 9 estaba en el noticiero y, y me acuerdo que era muy, muy pasional y muy... Bueno, para aquella época fue muy revolucionaria Las investigaciones de José de Ser. Y sí, ahí estaba esa mancha Y ahí estaba eh, ese lugar tan mágico Y ahí por primera vez Escuché lo que era el Cerro del Así es, y fue en el año 86 Ya tantos años, años ¿no? Exactamente nosotros llegamos en el año 89, eh, wow. justamente en un congreso que se hizo en Capilla del Monte, que acudió muchísima gente, miles de personas, que eh, muchos de los que hoy somos investigadores, estuvieron en ese evento, porque realmente las personas sin tener internet, sin tener whatsapp, sin tener facebook, se llegaban a Capilla del Monte buscando... Esa, esa famosa mancha, y buscando esa información sobre los hermanitos del espacio y todo lo que eh, viene después que uno eh, se interesa por los temas de los extraterrestres, ¿no? Claro. Porque consideramos que, que el tema de los extraterrestres y de las naves espaciales es la puerta de entrada, es un despertador de conciencia, es una alarma que se enciende dentro de nosotros y que nos pide más información y nos lleva a una gran transformación del alma. Eh, Capilla del Monte y el Cerro Britorco existieron desde siempre, siempre fue importante, no solamente el Cerro Britorco, sino toda la zona de Capilla del Monte y alrededor, es una gran zona que cubre muchos miles de, de kilómetros, cientos de kilómetros alrededor, por ejemplo, los terrones, eh, los gigantes, es decir, hay, hay, hay una zona muy extendida pero que el punto álgido del despertador de conciencia está capilla, en Capilla del Monte y en esta supuesta ciudad infraterrena como es Erx. Okay. Eh, ¿Ustedes se conocieron ahí en el año 89? Sí, nos conocimos sí, ahí. Perfecto, perfecto. Ah caray. Entonces, también no solo es un lugar especial para todos nosotros que nos interesan estos temas místicos, eh, y energético, sino también es un lugar muy especial para ustedes como a nivel personal, a nivel de pareja, ¿no es así? Sí. Mira, nosotros nos conocimos en Rosario, en la ciudad de sí. Rosario, en una charla sobre ovnis. Ah, okay. contacto extraterrestre, ahí nos conocimos. Y, y, viajamos, y viajamos hacia Capilla. Hacia Capilla. Ahí y Ok, ok. Por ese famoso congreso que yo te estaba contando recién, Perfect. donde miles de personas Perfect. se volcaron a buscar información y llegaba gente no solamente de Argentina, sino del extranjero. Del extranjero, ya en esos tiempos del extranjero. bueno sí. eh, Mira, en esa época Capilla del Monte tenía aproximadamente unos 4.000 habitantes, año 89. Ajá. Hoy tiene más de 20.000. Claro, claro, claro. Más de 20.000 habitantes. Y es más, no era ganador, claro. El detonante y el motivador eh, fundamental ha sido... Eh, por supuesto esta atracción que significa el cerro y, y todas las cuestiones energéticas ¿no? y místicas que se sí suceden ahí Hasta incluso se dice actualmente que este, Capilla del Monte y el Cerro Uritorco constituyen la capital espiritual de la Argentina ¿no? Porque realmente eh, todo está concentrado hoy actualmente en Capilla del Monte y Cerro Uritorco. ¿no? Y qué casualidad que esté, como decías tú Juan, en el corazón de la República Argentina, ¿no? En el centro, en el centro. El mismo. centro exacto. Sí, sí. Bueno, y además constituye, el Uritorco constituye el lugar más alto del cordón montañoso llamado las Sierras Chicas en la provincia de Córdoba, ¿no? Ok, ok. Y otra cadena montañosa que son las Sierras Grandes. ¿no? Exacto, perfecto. O sea, tiene dos, dos cordones montañosos muy, muy importantes. Muy bien, y estábamos hablando de la huella del Cerro Pajarillo, ¿sí? ¿Qué se supo de esa huella? ¿Qué se investigó? ¿Qué se logró, cono ¿Qué se logró conocer a partir de eso que su se, se sucedió? Mira, eh, primero y principal, lo de la huella del pajarillo ocurrió un 9 de enero de 1986. ¿no? Eh, hubo dos, eh, hubo tres testigos principales, entre ellos Doña Esperanza Pelliza de Gómez, una señora ya grande, mi okay. nieto, Gabriel Gómez y una hija de Doña Esperanza, o sea, fueron tres testigos muy pero muy importantes que vivían en la zona. Eh, eso fue el 9 de enero del 86, en donde vieron luces, sintieron muchísimos ruidos, y a la mañana siguiente, a la mañana del 10, 10 de enero de 1986, encuentran sobre la ladera sur del de Cerro Pajarillo, que está aproximadamente a unos 15 kilómetros del Cerro Vitorco, encuentran una quemazón, Oboidea, no es perfecta, sino que después una toma aérea comprobó que no era tan perfecta. No, no, la, no la es tan perfecta circular tiene, circular, tiene como un aplastamiento. Tiene un aplastamiento, está Ahí de eh, seguro vamos a poner imágenes y... Que vaya ilustrando con imágenes a medida que vamos platicando, perfecto. Y, y bueno, eh, esa mañana del 10 de enero se encuentran con esa sorpresa de lo que había ocurrido en la noche del 9 de enero de 1986. ¿no? Inmediatamente, este, ahí eh, acude gente de la Municipalidad de Capilla del Monte y constatan todos los, todos los hechos. Entre ellos estaba el secretario de Gobierno, que tenía una extensión en la de turismo, que es el señor Jorge Suárez, que fue uno de los grandes investigadores que tuvo, podríamos decir, eh, el tema de ovnis en Capilla del Monte, el señor Jorge Suárez fue el primero que, que llega, eh, uno de los primeros que llega a la huella, toma fotos este, que son oficiales, que uno si quiere puede ir a verlas en la Municipalidad de Capilla del Monte, porque quedó todo el registro, además de un informe hecho sobre las características de esa supuesta quemazón, ¿no? porque de alguna manera, al ser llamados los bomberos, eso quedó este, también en investigación por parte de los bomberos, no, no pudiéndose determinar cuál era la causa. De esa, de esa quemazón o ollía en el cerro Pajarillo que ¿okay? es muy difícil acceder a ese lugar no es fácil por ah. lo tanto aquellos que puedan llegar a pensar que se trata de una quemazón intencional claro. no es tan fácil llegar a la zona y ponerse a hacer el fuego no y que, y que no y que no exceda digamos el límite hay hay muchas cuestiones de este tipo además eh, además se comprobó que no era una quemazón de fuego no me imagino de un fuego común... y sí, o... los crecimientos de los pastos son medios extraños. El, el, el, el, cómo quedó registrada la quemazón, y Ajá. luego cómo volvió a crecer el, claro. el, el pasto sí. después de esa quemazón. Hay, hay muestras guardadas. Hay muestras guardadas. Y lo más interesante es que eh, nosotros obviamente hemos estado investigando muchísimo este tema, posteriormente, un año después, en el año 1987, en el mes de agosto, en la zona se suelen producir incendios y justamente en esa zona, que es la zona de que se llama Quebrada de Luna, se produjo todo un incendio y pasó por, la, por el cerro Pajarillo. Y adivina qué parte respetó el fuego. No me. Justo ahí. Qué esa parte están no las se fotos, quemó. No se quemó. Quedó la hierba que ya está crecida la hierba, me imagino. Sí, sí. Nada más. Y lo que llamaba la atención es que, obviamente, un fuego de ese tipo no respeta nada, directamente, no, no es es claro. Claro, Bueno, respetó la huella. Están las fotos que después se Fíjate, pasar... no sabía eso. Qué interesante, ¿eh? Qué extraordinario. Sí, sí. Eso es algo que, eh, de alguna manera, los mismos escépticos no pueden explicarse. ¿No? De, de por qué el fuego respetó la zona de la huella. Si hubiera sido una quemazón artificial, evidentemente no hubiera no hubiera ningún tipo de energía especial en la zona. No. Por eso que nosotros suponemos de que ahí algo extraño ocurrió. Perfecto. Extraño. Muy bien. Eh, con respecto a la huella, entonces no quedan dudas de que ese hecho eh, es más que extraordinario, ¿no? Y es una prueba contundente de que en ese lugar están sucediendo cosas. De que algo extraño sucedió, ¿no? De que algo extraño. Algo no podemos explicar. Hay una parte que sí podemos y otra que no podemos sí. explicar. Sin embargo, sin embargo, esa zona del de Cerro Uritorco, eh, esa zona de esas sierras tan extraordinarias, ya se venía nombrando y se venía señalando como un lugar especial, aún antes de esa huella, ¿no es así? Esa huella nos dio a conocer, o por lo menos a mí, que existía ese lugar y ese sitio. Ya lo ubicábamos, ya despertaba en nosotros un interés respecto a todos estos temas, pero ya había una larga data y una larga tradición. O sea, ¿sí? háblenos un poquito de eso. Sí, sí, sí. Los comechingones ya lo tenían como cerro sagrado, ¿no? Como lugar sagrado, ¿no? Eh, Uritorco significa cerro de los, de los loros. Pero cerro de los loros. Me, llama, de los... me llamó mucho la atención eh, la primera parte de la palabra, Uri. Ajá. Uri es. Es, significa toro, o fuerza de origen, o fuerza principal, o fuerza de creación, ¿no? Los uros son los, los viejos toros eh, que los antiguos tenían, eh, le daban tanta, tanta importancia como fuerza masculina de creación. Y, y el cerro Uritorco es un cerro macho, en, en el, en el, alrededor del planeta... Están distribuidos cerros machos, cerros hembras y cerros que tienen los dos sexos. Son cerros tutelares. Ajá. Eh, el cerro Litorco es un cerro macho, es un cerro tutelar, pero con características eh, este, masculinas. Y eh, ya los, este, los, los este, naturales le daban esta potencia y esta fuerza de creación, además de todos los minerales y los... Este, eh, tanto oro, plata, estaño eh, y piedras eh, semipreciosas, el eh, litorco que está asentado sobre un lugar de, de mucha potencia mineral. ¿Es y real está que está lleno de cuarzos toda esa zona? Cuarzo, sí, está ah, lleno de, que... Los cuarzos brotan, brotan eh, caminando. Flota sobre la tierra, las, las púas, claro. este, las, las, púas las, las puntas de las. De afloran las... desde la tierra, entonces, claro. que vienen desde el fondo de la tierra y suben. ¿no? Perfecto. perfecto tener esa experiencia. Yo tenía, tenía eh, el entendimiento de que Uritorco significa el cerro que truena. ¿No es así entonces? Sí, es una de, la, de las posibles interpretaciones. Eh, eso en gran medida se lo debemos a, al profesor Terrera, que habla acerca de que también podría significar eh, cerro que, que truena, eh, ¿por qué? Porque habría actividad volcánica eh, abajo del Cerro Uritorco, ¿no? Eh, es, justamente es por eso, por eso que la... la el, digamos, el, el nombre de cerro que truena provendría de ahí, ¿no? Este, y hay algunas evidencias de que es una zona en parte volcánica, aunque inactiva por el momento. ¿no? Este, porque en la provincia de Córdoba hay, hay lugares que, son, que tienen este, actividad geológica de ese tipo. Eh, también Cerro que Truena, eh, muchos de los habitantes de la zona siempre nos han contado que en determinados momentos se escuchan ruidos muy fuertes provenientes del centro sí, del interior sí. del Uritorco. ¿no? Sí, sí, eh, sí. Algunos los han asociado con la existencia de la ciudad de Erx, la ciudad de Erx. Exacto. Okay. Otro Exacto. tema importante, ¿sí? Pero antes de, de pasar a, a la ciudad de Erx, nombraste a Terrera, el profesor sí. Terrera. Terrera, ¿no es así? Sí. Eh, una persona que, según he visto y he investigado un poquito, eh, muy preparada, ¿no? Antropólogo sí, él, bien. profesor de diferentes universidades. Háblanos o háblenos un poquito de él, por favor. Sí, como no. El profesor Terrera ha sido un, se recibió de abogado eh, y después comenzó a, podemos decir, hacer investigaciones antropológicas, arqueológicas, y eh, daba una cátedra en la, en la Universidad Nacional de Córdoba sobre, eh, justamente, antropología. Y una de las, este, podemos decir, de las especializaciones de esa antropología que él daba era la antropología metafísica. ¿Mm? El no. profesor Terrera ah, escribió no sé. un libro este, sobre el tema de editorial Kier que en este momento se encuentra agotado que se llama Antropología Metafísica donde él explica qué es la Antropología Metafísica y habla sobre todas estas cuestiones, habla sobre Erx, habla sobre este, los diferentes tipos de, de etnias que han existido y las diferentes civilizaciones que han existido en el planeta. ¿no? Por eso que es eh, de característica metafísica. Eh, y el profesor Terrera eh, ha sido una persona que ha estado en círculos, podríamos decir, esotéricos Que los han acogido, lo ha acogido en, en la provincia de Córdoba Y él recibe, en el año 1948, palabras de él Recibe una, podríamos decir, un elemento fundamental Que tiene que ver con el tema del huritón de Capilla del Monte Que es el bastón de mando El famoso bastón de mando Que, si no tengo mal entendido, lo descubrió... O lo desenterró un tal Orfelio Ulises Herrera, ¿no es así? Exacto. Exacto. Okay. En el año 1934, eh, Orfelio Ulises Herrera, que era eh, de profesión, era maestro, Ajá. maestro okay. eh, un gran esotérico, según nos, nos cuenta el profesor. ¿Era de la zona? ¿Él ¿Era de la zona? Eh, era, eh, según lo que. Todo esto es. Información que viene del profesor eh, del profesor eh, Guillermo Alfredo Terrera, toda esta información, ¿no? Ah, okay. él nos cuenta, Orfeo Ulises nació en Bolívar, provincia de Buenos Aires. ¿eh? Okay, sí, sí, sí. Finales de la, del siglo XIX. Y posteriormente, según también nos cuenta él, hizo estudios en el Tíbet durante ocho años. Viajó al Tíbet, hizo estudios y después volvió a América. Claro. Y se radicó en la provincia de Córdoba. claro ¿Eh? Y Ay. es más, nos cuenta el mismo profesor Terrera que justamente nosotros, este, por una cuestión familiar, tenemos una casa cerca de, de esa zona, vivió mucho tiempo, durante muchísimos años, en la zona de Villa Busto, que está pegadito a Cosquín, a la ciudad de Cosquín. También provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba. Cosquín significa Cusco Chico. ¡Guau! Wow, ¡No sabía eso! Cusquín. Claro, claro. Esa conexión ¿no? de lugares energéticos tan importantes, trascendentales. Posquín es muy importante desde el punto de vista energético, no solamente porque ahí se realiza, podemos decir, el Festival Nacional del Folclore Argentino más importante, ¿no? es la capital nacional del folclore argentino, sino además por la existencia de varios lugares energéticos. Por ejemplo, lo que hoy se conoce como el Pan de Azúcar, que es uno de los cerros más altos también de la zona. El pan de azúcar antiguamente era denominado por los comechingones como supach ñuño, que significa pecho de la doncella o pecho de la joven, porque cuando uno lo ve de lejos parece como un pecho de una, de una mujer es, joven. ¿no? En realidad es una mujer acostada, con los claro. cabellos que atrás, el pecho hacia arriba y se ve parte del vientre y parte del brazo. Eh, esto lo, lo hemos podido corroborar nosotros, metidos dentro del río Cosquino, en día de mucho calor. Este, y pusimos a observar el, el cerro y, y pensando en, en, en por qué los, este, los naturales le daban tanta importancia a ese lugar, sí. y por qué le gustó puesto cosquín, Cosquino, Cusco Chico, Cusco Pequeño. Este, y vimos, se nos aparece la. Y se puede ver, ¿eh? con unas fotos se puede ver. Eh, la doncella y su pecho elevado, ¿no? Okay. Y que toca, va hacia, este, hacia el norte, hacia eh, eh, Capilla del monte. Perfecto. Está todo... Y estamos en el bastón de mando, ¿sí? ¿Qué es el bastón de mando? Bueno, el bastón de mando eh, fue encontrado en el 1934, según nos cuenta el profesor Terrera, por Ferio Ulises Herrera, en la base del Cerro Uritorco. O sea, por eso es la conexión, ¿no? Fue encontrado en 1964 y lo que reza, digamos, la tradición, es que fue mandado a construir por un cacique como el Chingón, hace 8.000 años atrás, llamado el cacique Bultán. ¿no? El cacique Bultán mandó a construir este bastón de mando, que es una piedra basáltica de aproximadamente un metro diez de largo, ¿sí? por unos cuantos centímetros, digamos, de diámetro, este, de ancho, y de piedra basáltica negra, ¿no? Eh, y ese bastón de mando fue utilizado por el pueblo Comechingón, según nos cuenta el profesor Torrera, durante muchísimos años. Y en un momento determinado, cuando se produce la, podríamos decir, la, la invasión europea a la zona, digamos, de la, de, la, de la provincia de Córdoba, inmediatamente ese bastón es escondido y es enterrado. Lo rescata... Orfelio Ulises Herrera, en el año 1934, ¿no? Okay. Eh, luego es entregado en el año 1948 al profesor Guillermo Alfredo Herrera en una ceremonia, ¿no? Es entregado a él en una ceremonia. Y lo que se dice es que el bastón de mando tiene la capacidad de poder regenerar la raza humana. Ah, caray. ¿No? Okay. Esta es la importancia... Sus características, ¿cómo son las de este bastón? Bueno, vamos a poner una imagen, ¿no? Está, está hecho de, de una piedra. ¿Qué tipo de piedra es? Basalto negro. Basalto negro. Sí, basalto negro. Okay. Eh, nosotros no la hemos visto en forma personal, sí hemos visto réplicas de la, del bastón de mando. Hoy actualmente no sabemos dónde se encuentra el bastón de mando. Está desaparecido. Decir, está desaparecido. Okay. El último que nosotros sabemos acerca de la posesión fue pues, el hijo mayor de, del profesor Terrera, que lo uh -huh. ha tenido y después no sabemos bien a dónde ha ido a, a parar. ¿no? Claro, claro, perfecto. sido este es un momento bueno. muy buscado. ¿Y el bastón de mando tiene relación con la ciudad de Erx? Bueno, justamente. ¿Cuál es la relación del bastón de mando con la ciudad de Erx? En la década de los 80... Eh, ya se venían realizando ceremonias en la zona de lo que es al norte de Capilla del Monte, unos 10 kilómetros, que es una zona, es un parque geológico llamado Los Terrones, ¿no? En esa zona, eh, lo que uno puede observar desde el punto de vista turístico, es eh, piedras que tienen determinadas formas, ¿no? De animales, de personas, de, de objetos, entonces es un parque turístico, uno puede recorrer la zona. Y es un lugar muy especial, de una, podemos decir, de una piedra tipo rojiza. Bueno, esa es la parte, podríamos decir, visible, la parte pública. Pero la parte privada, la parte, digamos, que no se cuenta, es que en ese lugar había personas que ya realizaban rituales y ceremonias para la comunicación con los seres que existían y que provenían de la ciudad de Erz, que estaba ubicada por ahí, ¿no? El que, podemos decir, comenzó con todo esto fue el doctor Ángel Cristo Acoglanis. Acoglanis, otro Acoglán. personaje importante, sí. sí, sí personaje muy, muy importante. Que él, podemos decir, encarnaba o se transformaba, porque eso todavía hay una discusión acerca de si era o no era la misma persona, en el portero de Erx. Portero de Erx, okay. llamado Saruma. Saruman, ¿no? Sarum, Sarum, Saruma. Saruma. ah perdón. sí sí. sí. Eh, hay, hay toda una discusión acerca si era Acolanis, digamos, eh, este, encarnando o canalizando a Saruma o en realidad eran dos personas diferentes. Claro. ¿eh? Ahí, digamos, la, la biblioteca está dividida para un lado y para el otro, no es tema de discusión en Capilla del Monte. Eh, y bueno, ahí a Colanis más que probablemente canalizaba a ah, ese ser, sí, ¿no? Porque, sí, no, que eh, el profesor Terrera, por ejemplo, que ha tenido contacto con Saruma, Ajá. Él, él nos decía él decía que no era la misma persona, eran dos ah. personas diferentes. Uno era Coglanis no, el otro era un cristiano. Claro, no he tenido la oportunidad de conocer a Coglanis y ni ver este, este, este acontecimiento, pero sí me ha tocado ver muchas eh, canalizaciones y manifestaciones de maestro a través de personas y no, eso es total y absolutamente real y no son las mismas personas. La sabiduría y el conocimiento que se expresa a través de ellos no proviene de ellos mismos. De hecho aprovecho la oportunidad para comentar, eh, años atrás cuando vivía en Argentina teníamos un grupo de meditación de la cual participaba eh, varias personas, entre ellos una pareja, un matrimonio que tenía una niña de 5 o 6 años aproximadamente, si mal no recuerdo. Y esa niña de 5 o 6 años mostró interés también y ganas de meditar contra sus padres y, y nosotros. Y en esa meditación que hicimos, eh, esa niña fue tomada por una fuerza inexplicable que de manera contundente, con una precisión de conceptos, con una fuerza extraordinaria, nos hablaba y nos explicaba eh, conceptos eh, elevados, trascendentales, importantes Respecto a la espiritualidad, a la energía Y por supuesto que no era esa niña Su mirada había cambiado, su expresión de voz había cambiado Y claro, los padres estaban completamente eh, emotivos respecto a esa experiencia Todos nosotros estábamos sorprendidos, pero también maravillados eh, Agradecidos Y bueno, estuvo como 40 minutos hablando y dándonos lecciones fundamentales sobre espiritualidad. Luego de los 40 minutos, la niña eh, vuelve a entrar en un estado de trance, de meditación y vuelve con una sonrisa iluminada, maravillosa, y dice, mami, papi, estuve jugando en un lugar maravilloso, ¿sí? Con una energía fantástica, o sea, realmente fue un ser superior, no solo por la sabiduría que emanaba de sus, de sus labios, de los labios de esta niña, sino también por cómo regresó esa niña. Entonces, bueno, a partir de ahí no tenemos nosotros, en este caso el que les habla, ninguna duda de que las canalizaciones existen, los seres superiores pueden elegir y escoger eh, ciertas personas por su vibración, por su energía, y bueno, hemos vivido luego muchísimas experiencias más, pero lo de esta niña fue impresionante. Y se me hace que a Coglianis de una o de otra manera experimentaba y vivía eso con Saruman, ¿no es así? Sí, eh, Terrera dice que, que eran personas distintas, uno lo veía con gestos y su rostro diferente, pero hay otras personas en Capilla del Monte que han tenido la suerte de compartir, o de, han compartido eh, eventos en los terrones y han sido muy cercanos a Coglanis en donde también eh, eh, sucedía esto que vos decís, cambiaba el tono de voz, cambiaba la mirada, eh, se transformaba en otro ser, siendo el mismo Koglanis pero con otras facciones, ¿no? Es decir, están, están los dos relatos. Sí, claro, claro. Aquí muchos podrían acusar a Koglanis de, de un farsante, de un engañador, de un mentiroso que no creo que sea así, ¿no? porque él también, tengo entendido, tenía su, su historia y su, su experiencia espiritual también muy importante, muy elevada. Pero en el caso de una niña de 5 o 6 años, como me tocó experimentar y ver a mí y a ese grupo, o sea, ¿cómo explicamos eso? Lo explicamos de la única manera posible. Un ser tomó como canal a esa niña para darnos una experiencia y la dejó energéticamente de una manera... Maravillosa, excepcional, muy diferente a la mediunidad. Yo a veces explico esa diferencia entre canalizar y, y ser medium. Cuando uno es medium, eh, bueno, puede estar canalizando cualquier cosa y luego regresan las personas, porque lo he visto, lo he investigado también, regresan eh, con frío, regresan desvitalizados, desenergizados, regresan con una vibración baja. Y ni que hablar, bueno, de las palabras que brotan de las personas, ¿no? Nada que ver sí, con los grandes no, Exacto, exacto, Diego, la mediunidad no es esto que estamos hablando, ¿no? Claro, estamos claro. de... Bueno, ¿y qué más pueden hablar de Acoglianis, ya que estamos en ese tema? Sí, eh, eh, eh, nos habíamos quedado en la conexión entre Acoglianis y Terrera, ¿no? ¿Por qué el bastón de mando tenía relación con la ciudad de Ax? Porque, según lo que planteaba por un lado Terrera, el bastón de mando. Eh, tenía que eh, activarse de alguna forma, y por el otro lado, Acoglanis decía que eh, era muy importante la presentación del bastón de mando, porque se consideraba el bastón de mando como un ser vivo, o sea, no estamos hablando de un, de un objeto de piedra, este, no solamente de un objeto de piedra, sino que estamos hablando de un ser vivo, tenía que ser presentado a los seres que vivían en la ciudad de Erx. Entonces claro. ahí es donde Saruma lo contacta al profesor Terrera, claro. y el profesor Terrera, como portador del bastón de mando, va hacia los terrones, es llevado hacia los terrones, ¿no? este, que también hay toda una serie de historias que se cuentan alrededor de eso, que el mismo profesor Terrera las la, la, la contaba, ¿no? todas, todas digamos, situaciones muy especiales, muy sincrónicas, y bueno, es presentado el bastón de mando en una ceremonia que se hace en el año 1985, en la zona de los terrones. Y ahí es donde Saruma, eh, por un lado al abrir la ceremonia, comienza a conectarse con estas entidades cósmicas que existen en la ciudad de Erx, y comienzan a manifestarse, ¿no? Y comienzan a presentarse estas entidades cósmicas, entre ellas este, Nahualcuma, Mikiuma, tienen nombres muy eh, similares al Quichua, y representan un bastón de mando. Sí. Voy a hacer un paréntesis porque eh, quiero leer esta parte, quiero leer esta parte que, que extraje eh, investigando este tema de, del bastón de mando y me parece fascinante, me parece extraordinario. Eh, se trata de eh, la obra de persifal del siglo XII, de Wolfram von bon Essenbach, que ¿sí? Sí. es el caballero y poeta alemán del siglo XII, y hay un fragmento que... Resulta excepcional, maravilloso. Y dice así, ahí van. vamos a poner las letritas abajo, o, o Ricardo va a poner la imagen, y dice, ¿en qué lejana cordillera podrá encontrar a la escondida piedra de la sabiduría ancestral que mencionan los versos de los veinte ancianos, de la isla blanca y de la estrella polar? Sobre la montaña del sol, con su triángulo de luz, surge la presencia negra del bastón austral. En la armónica antigua que en el sur está, solo Percival, el ángel, por los mares irá, con los tres caballeros del número impar, en la nave sagrada y con el vaso del santo guiar. Por el Atlántico Océano, un largo viaje realizará hasta las puertas secretas de un silencioso país que Argentum se llama y siempre será. Yo cuando leí esto quedé sumamente sorprendido, ¿sí conocían este fragmento de, de Percival? Sí, bueno, con respecto a eso hay toda una discusión, porque eh, se dice que el fragmento es un fragmento que realmente no se ha podido encontrar en la obra original, okay. eh, pero que bueno el profesor Terrera siempre la pone como una, podemos decir, como una prueba claro. de de ciertos términos que se utilizan habitualmente, y además como prueba de que el bastón de mando ya era buscado en estas tierras. ¿no? ¿Es verdad, es real, que estuvieron por ahí grupos eh, de la India, grupos de Japón, grupos inclusive eh, neonazis? Bueno, en, en esta zona, en la zona de, de Capilla del Monte, primero el principal fue diseñado por un alemán, ¿sí? por un alemán, fue diseñada la ciudad por un alemán. Por eso por ahí la distribución de las, de las diferentes tipos de, de estructuras, digamos, de edilicias, tienen una conformación especial, ¿no? Y fue diseñada como una villa turística, Capilla del Monte. Okay. Por lo tanto, digamos, hay toda una tradición alemana en la zona. Eh, por el otro lado, se dice que ya han venido los templarios, ¿eh? han llegado los templarios Ay. antes del 1992. Por eso tiene relación directa con el Santo Grial. Hay mucha historia y mucha mitología respecto a la visita de los templarios a, a, a América del Sur, ¿no? Principalmente a lo que hoy es Argentina, en donde se dice, se dejó el Santo Grial, y en donde, bueno, Hitler y eh, toda la parte esotérica y mística que rodeaba ese régimen, pues fue en búsqueda de todo eso, inclusive sí. posiblemente el bastón de Sí, quiero agregarte, digo, que no solamente ellos sino muchos movimientos espirituales este, van a buscar a Capilla del Monte esta piedra sagrada, o este lugar sagrado, este gran portal de conciencia. Hace unos años, en secreto, estuvo de visita, sí, visita secreta el Dalai Lama, visitando el, el capilla, está documentado esto, y hay testigos, este, buscando dentro de entre las montañas de Capilla del Monte, no solamente en Uritorco, sino todo el cordón montañoso, buscando el punto donde iba a anclar, donde se va a anclar la energía que siempre estuvo este, guardada debajo de los Himalayas y que ellos han custodiado durante tanto, tantos, eh, sí, miles de años, y eh, buscando el punto acá en Argentina entre las. De las montañas que circundan el, el Cerro con no solamente el Cerro Turco, el punto donde iba a anclar esta energía este, de luz, de apertura de conciencia, de, de la nueva humanidad eh, aquí en Córdoba. Y hay testigos, esto está documentado: que estuvo el Dalai Lama aquí. No es, no es una leyenda, sería, sino que hay inclusive un, un actor. Confirma no. ese nexo, esa conexión entre el Tíbet y sí. los Andes, y específicamente también esa zona de... de, de sí, porque nosotros queremos aclarar esto, de que no solamente vinieron los nazis a Argentina eh, buscando esta, nueva, esta, esta energía de luz, sino un montón de otros movimientos sí. y un montón de otras personas y personalidades importantes alrededor del mundo para beber de esta energía de luz. Por eso atrás mío está este cuadro. Maravilloso, en... excepcional. Otra de las canalizaciones, me imagino, ¿sí? sí. Es obra sí. tuya, ¿no Gaby? Sí, es obra mía. Este, fue en una meditación, eh, vi a esta persona, este ser, que se hizo llamar la Gran Transformadora, me dijo su nombre, y es la madre tierra, y con este punto de luz que se abre para toda América, no solamente para América del Sur, sino para toda América, la del Norte, la del Centro y la del Sur, en este punto, en este triángulo que conforman el norte de, de Brasil, eh, Bolivia, Paraguay, Chile, el Alto Perú y Argentina. Claro, claro. Son varios países involucrados, pero en realidad es toda la cordillera, por eso está oh. este, muy resaltada en el, en el cuadro Y eh, cuando la vi, yo no, no, no, diríamos, la pinté, después puse, me puse a razonar lo que había en, en la imagen, ¿no? Qué maravillosa, eh, qué hermosa está, eso realmente es arte Y por supuesto, bueno, ahí está la madre tierra, ¿no? brindando y expresando ese mensaje tan importante que a través de ti, manifestado en esa pintura, nos quiere dar y nos quiere señalar y marcando, ¿no? y en, expresando sí. en su cuerpo toda América Latina como toda lugar esta. excepcional sí, sí. para un despertar, para una transformación de, de, de las energías en este mundo. Sin ningún lugar a es, es el Himalaya los Andes es el Himalaya de estos tiempos, de esta era, ¿no es así? Sí, sí, sí. sí. Y, y por eso te decía, vuelvo a repetir, que no solamente eh, los nazis o neonazis, sino un montón de otras okay. personas y de otras líneas espirituales convergen y se reúnen en Capilla del Monte y aún personas que no tienen conocimiento místico, que no, no, no, no saben qué es lo que ha sucedido en Capilla del Monte Personas jóvenes que claro. no, han, no han compartido, no han vivido Y no saben ni siquiera ni qué fue Terrera, ni quién fue Acoglanis Van a Capilla y dicen yo sé que tengo que venir acá pero no sé a qué claro, claro. ¿No? Eh, Además, no puedo dejar de venir ah, Estas son las cosas que ocurren en Capilla Sí, sí, sí, desde ya ese es... es... Esa energía te llama, esa energía eh, emite una vibración de las cuales las almas como ustedes eh, reciben ese mensaje y se trasladan hasta allí. Espero pronto eh, ir a visitar esa zona, ¿eh? el próximo viaje esperamos, a esperamos. Queda, queda agendado ¿eh? esa reunión. Y te, te podemos hacer un programa especial de, de, de ir recorriendo los diferentes lugares de Capilla y la zona y hacer un programa desde claro Argentina que sí. así va a ser sin ningún lugar duda. para ir cerrando porque ya, ya casi llegamos a los 40 minutos háblenos un poquito de Erks que nos faltó profundizar en ese tema la ciudad intraterrena qué es? de qué se trata eh, cuál es su significado bueno la ciudad de Erks eh, es un acrónimo Erks que significa encuentro de remanentes cósmicos siderales no es una ciudad, eh, podríamos decir, hay diferentes tipos de, de hipótesis, pero la que más habitualmente uno puede escuchar es de que se trata de una ciudad intraterrena, ¿no? que se encontraría bajo tierra en la zona cercana al Cerro Uritorco, ¿sí? más precisamente ubicado, mmm, algunos, algunas personas dicen, cerca de los Terrones, que estaría a unos 15 kilómetros al norte de la cima del, del Uritorco. Eh, a partir de ahí podemos decir que la ciudad de Erx es una ciudad que hasta incluso ha sido buscada arqueológicamente, ¿no? Ha, han existido muchas expediciones eh, que han ido a buscar esta ciudad con picos y palas y obviamente no se han encontrado nada, porque nosotros siempre charlamos con Gaby que seguramente esta ciudad se encuentra en otro plano dimensional. Y, y ningún no lugar claro que sí. Bueno, allá. ¿No? Y es más, el... el el, el, el maestro Saruma, ¿no? que era encarnado por Akoglanis, él inmediatamente cuando abría estas ceremonias se manifestaba hacia una de las zonas que uno puede ver desde los terrones, se manifestaba esta ciudad prendiéndose las luces, ¿no? y era como si fuera una ciudad, ¿no? una ciudad vista desde lejos, en la, en la noche. ¿no? Se prendían las luces y empezaban a aparecer lo que él llamaba las entidades cósmicas, ¿no? que eran seres que eran estos remanentes cósmicos siderales que se encontraban viviendo en esa región. ¿no? Yeah. Eh, hay hay mucha, muchas personas que han, supuestamente han tenido entrada a esta ciudad, que la han recorrido, que se han comunicado con estas entidades, y que han, han, con estos seres, ¿no? y, han, y han estado recorriendo la zona. Y hay un dato muy interesante que muchas veces ocurre en Capilla del Monte, que se escuchan escucha ciertos ruidos raros, y que según nos cuenta la tradición, correspondería al movimiento que realizan los tres espejos que se encuentran en la ciudad de Earth. Son espejos realizados con material mineral, según nos cuenta la tradición, que servirían para hacer comunicación con otros planos dimensionales y otros planetas, no y otros planos de existencia. Entonces, cuando está este movimiento, se escucha, justamente el ruido de estos espejos, ¿no? Esto nos dice, nos dice la tradición. Ah, bueno, qué maravilloso, qué excepcional. Hay mucho más para profundizar sin ningún lugar a duda. Yo creo que hemos hecho un lindo programa, bastante completo, pero vamos a continuar. Este es el primero de muchos, ¿eh? Así que lo vamos a seguir viendo porque ustedes son dos personas fantásticas a las cuales eh, por algo nos ha llevado la energía a encontrarnos. Aparte, además, excelentes y maravillosos terapeutas y claro, que tienen y poseen son eh, los creadores del Centro Ignis. ¿No es así de desarrollo eh, interno, de desarrollo energético? Sí, Ignis Centro para el desarrollo interno, porque justamente eh, lo que nosotros planteamos es que eh, los fenómenos eh, te llevan o deben llevarnos al trabajo interior. Claro. Que uno debe estar, no debe pegarse y apegarse al fenómeno, sino que el fenómeno te debe conducir al trabajo interno. Ahí está, exacto, exacto, como nosotros decimos. Justamente eh, es esto, ¿no? La huella del pajarillo, los fenómenos que pudo haber desarrollado Coglanis, las investigaciones de Terrera, las diferentes experiencias que han tenido personas que están, están en capilla actualmente hoy viendo un ovni o eh, eh, sintiendo eh, fenómenos, todo eso nos debe llevar a la alquimia interna, ¿no? a la transformación, al trabajo de ir aceptando nuestras limitaciones, nuestras sombras, las cosas desconocidas, para que puedan surgir nuestras potencias, ¿no? ah, sí. nuestras potencialidades y poder hacer uso de eso para el mejoramiento de nosotros mismos y por lo tanto de, todo, de todos. Ese es el objetivo que, que tenemos y que estamos abriendo acá en Ignis. Y bueno, estamos muy, con, muy contentos. Ahí Ricardo eh, va a poner los números de teléfonos de ustedes, de, del centro Ignis, de Juan, de Gaby. Y bueno, para que la gente interesada de la zona, ¿ustedes dónde se encuentran ubicados? Estamos en Casilda, en provincia Casilda. de Santa Fe, a 50 de la ciudad de Rosario okay, que se ubica okay. la Entonces toda esa zona, toda esa gente Puede contactar con ustedes Y, y pueden trabajar con ella Sin ningún lugar de duda sí, bueno. mira, El río Paraná, tenemos también mucho Para contarte con el río Paraná Uy, bueno, lo dejamos Para un próximo programa entonces ¿Les parece? En el río Paraná Y sobre toda esta zona Hasta Córdoba Bueno, muy bien, muy bien yo les pido mil disculpas a ustedes y, y, y a la gente, que bueno, es la primera vez que me encuentro en este formato, yo no soy periodista, <ríe> ¿sí? he intentado de alguna manera conducir y estoy un poco perdido con, con esto, tuvimos algún percance, pero yo creo que por ser la primera vez ha salido más que fabuloso, ¿sí? Y por supuesto, haber inaugurado con ustedes para mí es un honor, es un placer y es un gusto enorme. Muchísimas gracias, gracias Diego. Diego, bueno compartimos unos ricos mates Claro que eh, sí, claro que sí, este matecito y... tan rico que nos une a todos los argentinos y, y que nos une también a todas las personas que de una u otra manera quieren despertar a la verdad Porque tomar un mate significa compartir ese conocimiento, esa sabiduría que emergen de los labios de cada uno de nosotros Y toda la gente allá, aunque no tome mate, también está eh, despertando a la vida, despertando a este compartir que, bueno, tan amorosamente gente como ustedes, gente como nosotros, gente como tanta que hay por ahí, utilizamos este medio de YouTube para llegar a alcanzar al máximo de, de, de almas que ya están listas y preparadas para despertar, ¿sí? Entonces nos despedimos. Eh, sí, un abrazo enorme, muchas gracias. Una, un abrazo, queríamos ahí agradecerle a Ricky. ¿Eh? Claro, bueno, sí. aquí sí. Siempre siguiendo sí. Sí. muy cerca todo. Y muchísimas gracias, amigos. Gracias, Javi, Gracias, Juan. Un abrazo fuerte. Y nos despedimos entonces en Tomando Mate, Retomando Vida. Hasta luego, amigos. Chau, chau, chau.